Muy, muy buenos días y un feliz sábado para todos ustedes, cristianos de diferentes congregaciones y grupos religiosos, escuchando el mensaje de tu encuentro con Dios, con este servidor, Boris Darmon. Este sábado por la mañana, nuevamente, estuvimos un poquitito tarde hoy, porque tuvimos una presentación de un mensaje en una congregación esta mañana, y por esa razón hemos llegado un poquito tarde. Pero ya estamos aquí. Si tú quieres escuchar estos mensajes y muchos otros más, puedes hacer clic en nuestro canal, Boris Darmon Canal, en YouTube. Eh, visítanos, suscríbete para cada vez que subamos un mensaje o una conferencia, tú también puedas ser notificado y puedas recibir mensajes que nosotros estamos publicando de manera permanente. Es importante que esta mañana nos preguntemos quién es realmente nuestra eh, seguridad respecto a la salvación. En la historia de Israel, según el libro de Hebreos, capítulo 6, normalmente los hijos de Dios estaban eh, prefigurados a ser cristianos, entre comillas, si ellos creían y practicaban en las promesas de la llegada de Jesús. Para poder este, hacer entender a Israel la función de Jesucristo en la vida de cada uno de ellos, Dios tuvo que utilizar algunos medios, instrumentos, figuras, para que ellos pudieran entender quién era Cristo y qué es lo que Él iba a hacer por ellos. Conocido es para nosotros que luego de la, del traslado de Jacob de su familia a la zona de Marián, el pueblo de Israel se convirtió en el futuro siguiente en un pueblo completamente esclavo de, sus, de aquellos que los tenían eh, como apresados o conquistados, podríamos decir en otras palabras. Entonces ellos se convirtieron en esclavos y no podían ellos elegir a quién adorar, solamente adoraban al Dios o bajo las exigencias de sus opresores. Bajo ese contexto, después de ser liberados por la mano poderosa de Dios y la dirección y el liderazgo de Moisés, el pueblo israel pasó por experiencias muy, muy difíciles en el desierto, pero Dios le proveyó los instrumentos para que ellos pudieran entender que él estaba gobernando sus vidas y que gracias a la intervención divina, durante y después de las plagas, ellos recibían la bendición de ser protegidos, estar seguros, y que ellos no serían finalmente esclavos de otros, a menos que ellos decidieran lo contrario. Por eso es que Dios en el desierto establece sistemas, eh, diríamos, ceremonias, para que ellos pudieran entender la labor de Cristo. Pero este tema de las ceremonias o los sacrificios, no es un tema que aparece eh, solamente con Israel. Esto es un tema que viene desde el Edén. Cuando Dios ve que el hombre cae en pecado, para hacerle una vestimenta a Adán y a Eva, ellos tienen que matar a un cordero. Y el quitar la vida a un animal inofensivo, sencillo, humilde, ya tenía una intencionalidad en el plan didáctico de Dios. Dios estaba tratando de enseñar al hombre desde el Edén de que alguien iba a morir para redimir sus pecados. En ese mismo contexto, practicaron su vida de fe en Cristo, eh, Abraham, Moisés, Isaac y todos los los que eran líderes o patriarcas de Israel y de antes de Israel, desde Abraham, perdón. Es importante entender entonces que el tema de los sacrificios, los holocaustos o las ceremonias, ya tenían una eh, historia en el pasado que ahora Israel lo iba a sistematizar gracias a las ordenanzas que Dios le dio a Moisés en el monte del Sinaí. Finalmente, cuando ya el pueblo se establece en el desierto, aún antes de conquistar incluso la, la tierra, a pocos días, Dios establece sistemas en los cuales Él se va a manifestar para que ellos puedan ver que realmente Dios era la mejor opción. Cuando les da el, el maná, el pueblo de Israel comienza a reclamar, diciendo que solamente comen maná, comen maná, comen maná. Era muy rico, era muy sabroso, tenía todas las proteínas, vitaminas que el cuerpo necesitaba, porque en el desierto no tenían dónde sembrar. No tenían agua, no tenían las condiciones. Pero aún así, algunos de ellos querían vivir en las experiencias del de pasado. Algunos le reclamaron a Moisés, queremos comer carne. Bueno, Dios, que es un Dios misericordioso, les dio codornices al caer la tarde. Y dice que comieron tanta carne, que murieron miles al día siguiente intoxicados, porque tanto era su deseo, que Dios, al concederle su deseo, finalmente ellos mismos se... En, ¿Cómo se dice? Engullieron de tanto alimento de carne que murieron. Aún así, el pueblo a veces no entendía. Pero Dios establece sistemas en los cuales los privilegios que Dios daría a los hombres bajo la promesa del Cristo que vendría en Belén, que después ya nosotros ahora lo conocemos y tenemos el privilegio de saber que eso ya pasó y que sucedió y que vivimos bajo esa promesa ya no de lo que vendría, sino de lo que vino, y que es, y que existe, y que es real, ellos, bajo esas ceremonias, bajo esos rudimentos, que Pablo lo llama en el capítulo 6, versículo 1 de Hebreos, los rudimentos de Cristo, ellos iban a conocer la voluntad de Dios, pero que eso didáctico, pedagógico, metódico, que Dios había establecido para Israel en la antigüedad, no era en sí la razón por medio del cual ellos iban a alcanzar la perfección. Por eso el apóstol en el capítulo 6 del libro de Hebreos dice que dejando los rudimentos de Cristo, o sea, esos rudimentos que practicaban ellos en el santuario que Dios había establecido con Moisés como una ceremonia, con corderos, sangre, sacerdotes, etcétera, etcétera, fuentes y, y, y arca y holocaustos y todo lo demás. Este, debía dejar eso para caminar hacia algo más perfecto. Si bien es cierto, el capítulo 1 al 7, los capítulos 1 al 7 del libro de Hebreos, prepara al lector, en este caso el hebreo, y para nosotros ahora, para poder entender el capítulo 8, 9 y 10, es importante que nosotros sepamos que lo que está buscando Pablo al explicar a los hebreos, esta, esta doctrina o esta nueva doctrina para ellos, no era que Cristo y las ceremonias dejaban de ser, no, simplemente que nunca habían sido importantes para la salvación. Antes de Cristo, la promesa de Cristo era lo importante, la labor de Cristo por nosotros. Después de Cristo sigue siendo la labor de Cristo lo importante, no lo que vamos a la iglesia, damos nuestros diezmos o cantamos o oramos de rodillas, no. Eso no es lo importante para la salvación. Es la praxis cristiana de aquel que goza de la salvación, pero no es el método para ser salvo, hacer rudimentos externos. Bajo ese contexto, eh, cuando nosotros estudiamos la Biblia, y ya hemos gustado el privilegio de que el arrepentimiento, el redarguir de nuestros corazones, de nuestras almas, de nuestras conciencias, no está en el hecho externo del sacrificio, sino en la comunión interna con el Espíritu. ¿Cómo podríamos, dice el apóstol Pablo, volver a los rudimentos antiguos para creer que esos sí son efectivos y no la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas? En el capítulo 6 del libro de Hebreos, estudiando la palabra de Dios, dice claramente que si nosotros caemos en el pecado... ¿Cómo vamos a ser restaurados volviendo o renovados del arrepentimiento volviendo a los rudimentos del pasado? A las cosas externas, a las ceremonias, a las actividades propias que eran más que todo pedagógicas para enseñar el punto central que es el sacrificio de Cristo y lo suficiente que es para salvar nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro espíritu. Porque para el apóstol Pablo, cuerpo, alma y espíritu son la misma cosa. Dice, del pecado y llevarnos hacia la salvación. Entonces aquí viene la llamada de atención del apóstol Pablo. Que nosotros como cristianos nos fijamos demasiado en la praxis externa como prueba para nosotros de que nosotros somos, o que los demás hermanos son buenos cristianos. O que ellos realmente han sido renovados en Cristo. O que ellos realmente son verdaderos seguidores y merecedores de la patria celestial gracias a sus prácticas externas, a las actividades externas que realizan como, como parte de su demostración que son cristianos. Entonces el apóstol Pablo dice eso, no sirve. Incluso las cosas que tú haces en las ceremonias del templo, su pretexto de alcanzar la salvación no te sirve. Por eso cuando Jesús habla acerca de los fariseos y los publicanos, aquí los fariseos criticaban mucho, es que él dice, tú, tú publicano que subes al templo, y tú fariseo, que te golpeas el pecho, y dices, gracias Dios, porque no soy como estos publicanos, ladrones, mentirosos, dice, no recibes justificación, aunque vaya con tus vestiduras más hermosas, con tu turbante más bello, con las ofrendas más grandes, con tu apariencia y tu, qué sé yo, muy notoria, no te sirve. El publicano que es sencillo, que no, se, que no habla en público, que no habla como tú, que se humilla delante de Dios y dice, sé propicio a mi pecador, este sale mejor justificado que tú, que ha sido con una cantidad de ofrendas, con una cantidad de actitudes externas, que lo único que hizo simplemente es demostrar que tú quieres ser visto por los demás. Así lo dice Jesús que lo hacen por ser vistos por los demás, para ser vistos y aprobados por los otros, que son buenos hijos de Dios, cuando realmente no lo son internamente. Entonces, lo que está buscando aquí el apóstol Pablo es deshacer esos argumentos judaicos que sostenían a los hebreos hasta ese tiempo como lo más fundamental para poder alcanzar la salvación. Yo me imagino a Jesús sentado, conversando con la multitud, cuando Jesús ya despedía a la multitud, un joven se acerca y le dice, Señor, mira, yo quiero ser salvo. ¿Qué debo hacer? Y en la pregunta misma, este de paso está mal hecha, porque no hay nada que hacer para alcanzar la salvación. Alguien ya hizo eso por nosotros. Pero él pregunta: ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice, no tienes que hacer nada, tienes que ser. Entre hacer y ser, son dos cosas distintas. Entre hacer, o ser y hacer, si uno no tiene relación con el otro, si uno no es fruto del otro, es decir, el hacer no es fruto del ser, no sirve. Por eso es que Jesús le dice, te falta guardar los mandamientos. Ah, dice, por favor, eso ya lo hice. Yo guardo los mandamientos. Pero Jesús le dice, Ese, eso que tú haces de guardar los mandamientos, no es el fruto de lo que tú eres. ¿Cómo así? Mira, para que entiendas mejor las cosas, vete, deshazte todo lo que has hecho. Riquezas, posesión, todo lo que la gente ve y aprueba de ti. Deja todo eso, dale a los pobres, para que no se pierda en el camino, ni tampoco se, se echa a perder porque no tiene sentido. Dale a los pobres, para que te sientas bien, que estás haciendo algo importante. Y luego, después de todo eso, ven para que entiendas qué es lo que te quiero decir. ¿Qué cosa le iba a mostrar Jesús a este joven? Lo mismo que le mostró a Pedro. Un día mientras Jesús estaba hablando, mucha gente le seguía. Pero en un momento cuando dijo algo no, no muy gracioso para ellos, no muy agradable para ellos, la gente comenzó a irse. Comenzaron a dejar de seguir a Jesús, renegando. Y Jesús mira a los discípulos y les dice, ¿Ustedes también se quieren ir? Y Pedro le dice, ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Si tú eres el ancla de mi alma. Tú eres el ancla de mi vida. Cuando le dice Pedro, tú tienes palabras de vida, le está diciendo, tú eres el único que me puede salvar. Tú eres el único que le ha dado sentido a mi vida de pescador Mi vida sin esperanza De un salvador Tú me lo has mostrado Que ahora sí tengo esperanza ¿A dónde voy a ir? Pedro había comprendido De que la vida con Cristo No era, no estaba en el hacer cosas Sino en creer en Él Y eso es lo que Jesús le dijo al Juan rico Vende todo lo que tienes, cree en mí y vas a tomar una cruz, la cruz de la negación, la cruz de la voluntad que tú tienes para hacer las cosas. Simplemente tienes que ejercerla para que dependas de mí. Eh, vas a tomar la cruz de dejar a tu familia, a tus amigos, tu entorno de riqueza. Vas a tomar la cruz de ser mi discípulo y caminar conmigo para que aprendas dónde está el meollo de mi plan de salvación. Dice la historia que el con rico se fue triste porque no podía dejar las cosas que había hecho, porque su mente estaba anclada a sus riquezas. Lo que Cristo quiere enseñarnos a través de este, de este libro y a través del escritor Pablo es que nosotros no debemos confiar en las cosas externas que nosotros realizamos, sino en aquello que nosotros creemos, de quién dependemos, con quién tenemos comunión. Y él dice que si hemos gozado de los privilegios del Espíritu, ¿cómo vamos a volver a los rudimentos del pasado? Si hemos gustado de los dones celestiales, del fruto del Espíritu, de la bondad, la mansedumbre, el arrepentimiento como fruto del Espíritu, no como el fruto de nuestras actitudes externas, sacrificios, responsos, penitencias, no, eso no. ¿Cómo tú vas a volver a eso si tú ya tienes al Espíritu de Dios que te guía, que te conduce por el camino más correcto. Eso es lo que está tratando de llamarnos el apóstol Pablo en, nuestra, en esta advertencia de esta mañana. Otra cosa importante, cuando Jesús estaba a punto de ascender al cielo, él le dice a los discípulos que su vida ya no dependería de los rudimentos de, de, de Israel, o sea, de las prácticas externas. Y dice, yo voy a mandar al Espíritu, para que en vez de ir al templo y escuchar el sermón del sacerdote, que te dice, arrepiéntete pecador, tú te arrepentías, ve, te sacrifica un cordero, y tú ibas a sacrificar un cordero, ahora tú vas a tener la unción del Espíritu Santo, y él te va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El apóstol Pablo es muy explícito cuando explica acerca de esto. Ya venía este, este tema siendo desarrollado también por Pedro. Cuando Pedro es llamado a Macedonia para que vaya a atender a Cornelio y a toda su familia, él experimenta algo que no había experimentado antes. Él creía que Jesucristo solamente debía ser predicado para los judíos y no para los gentiles. Porque él creía en los rudimentos de Cristo basados... En las ceremonias que Israel practicaba. Tanto así que el templo era el símbolo de la dependencia, del depósito de sus almas, de sus vidas. En el templo estaba prefigurado la presencia de Dios. Y cuando el apóstol Pedro va a predicar y vuelve, le dice él que se han unido a la iglesia de Cristo los romanos. Y si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, que Pedro es de alguna manera injuriado por haber tomado la decisión de aceptar como cristianos a los que no eran judíos. Y Pedro dice, qué hago yo? Si el Espíritu Santo descendió sobre ellos, ¿qué puedo decir yo? Si el Espíritu de Dios los poseyó Sí, pero no son circuncidados. ¿Qué hago yo? No es mi problema. Pero no asisten al templo de Israel. No tengo yo cuestión sobre ese tema. Eso es un tema del Espíritu. El Espíritu se poseía de ellos y ellos son confirmados como hijos de Dios, como cristianos, a pesar de que no son judíos. Pedro les rompe el argumento de la dependencia de los rudimentos judíos y abre la oportunidad, por la ayuda del Espíritu de Dios, de que la salvación no estaba en los rudimentos de Israel, sino en la unción del Espíritu Santo. La verdad es que esto es una cuestión que remueve nuestros cerebros. Porque la mayoría de cristianos decimos, ah, no viene a la iglesia. Ah, si no viene a la iglesia, entonces está perdido. Ya apostató. ¿Y quién ha dicho que para poder ser confirmado como cristiano y delante de Dios, ser un verdadero hijo de Dios, hay que ir a la iglesia? No estoy diciendo que no hay que ir a la iglesia, estoy diciendo que la ir a la iglesia debe ser la consecuencia de mi actitud de salvación, de mi dependencia y comunión con Dios, y no para. Debe ser el fruto de lo que tú ves, lo que tú afirmas o niegas de una persona, no es lo importante. No lo confirma como cristiano o como no cristiano, sino aquello que el Espíritu produce en el corazón. Por eso el apóstol dice, ya no arrepentimientos en rudimentos antiguos, sino arrepentimientos como fruto de la obra del Espíritu Santo hablando en el corazón del hombre. Espero que este mensaje corto, tratando de ser lo más preciso, pueda ayudarte a comprender que todo aquello externo que sale de ti y que es bueno, si es bueno con una actitud externa solamente, no tiene valor. Pero si es bueno, como fruto de la transformación del Espíritu Santo en tu vida, entonces tiene sentido. De otro modo, tu cristianismo es un cristianismo falso, un cristianismo externo, aprobado por los hermanos, por tu iglesia, pero no aprobado por Cristo. Acorde con los rudimentos de Cristo de las prácticas externas, de los arrepentimientos públicos, de las ofrendas eh, suntuosas, de los montos grandes, pero no de la intención de la dependencia de Cristo. Si eso externo crees que es lo más importante en tu vida y que por eso, siendo aprobado por los hermanos, aceptado por tu iglesia, tú estás alcanzando la salvación, te lo digo de frente, estás perdiendo el tiempo. Tu vida cristiana no depende de tus prácticas. Tus prácticas son simplemente el resultado de tu vida cristiana, si es que esa vida cristiana es realmente eh, es realmente lo que tú eh, produces gracias a la obra del Espíritu Santo. Entonces es importante que tú tengas bien claro que tú tienes que buscar más una comunión cercana con Jesús, hacer de Él el sentido de tu vida, buscar en Él la razón de tu existencia, que simplemente pensar de que tus prácticas externas te confirmen como un verdadero cristiano. Eso es lo que tenemos que aprender esta mañana. Que tu comunión con Cristo pueda ser la que determine finalmente tus actitudes, y no tus actitudes la que determine tu cristianismo. Porque cómo puedes tú volver a rudimentos antiguos si ya tienes la unción del Espíritu. Eso está hablando Pablo. Y ojalá que nuestra vida esté cimentada en la voluntad de Dios. Si esta mañana este mensaje ha tocado tu corazón. Si esta mañana este mensaje te ha hecho comprender que hay cosas mejores en una relación con Cristo. Si esta mañana has entendido que la única salvaguarda de tu vida es ponerte en las manos y en la voluntad de nuestro Salvador, te ruego que tú puedas cerrar tus ojos conmigo para poder confiar nuestra voluntad en las manos de nuestro Creador. Y Él te ayude a alcanzar el objetivo más sublime que el hombre busca, la salvación de nuestras almas en Cristo Jesús. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, te doy muchas gracias. Por el privilegio de compartir tu palabra a través de este medio. Gracias porque tú nos enseñas a caminar en el camino de tu palabra porque en ella encontramos la luz. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos la guía de tu palabra? Estaríamos perdidos en nuestras acciones externas creyendo que esas que son aprobadas por los hombres finalmente son las que nos llevarán a la salvación. Pero gracias a tu palabra nos damos cuenta que eso no es correcto, que necesitamos una vida de comunión, de lucha individual entre nosotros y Cristo, ayudados por tu Espíritu Santo. Por eso esta mañana, Señor, en este programa, tu encuentro con Dios, así como se llama este programa, que cada uno de los que hayamos escuchado este mensaje, a los que van a escuchar, podamos gozar de tu presencia y establecer una comunión permanente contigo, de tal modo que eso sea el que produzca el fruto de nuestras prácticas externas, que no sea solamente externo, que no sea solamente una cáscara externa, o jarasca externa, sino que sea el fundamento, el fruto del fundamento de que Cristo mora con nosotros en nuestra vida diaria. Quiero, Señor, que, oren, que tú bendigas y esta mañana tú ayudes a ver malazo en su salud. Yo creo que ella necesita tu ayuda y tu perdón y puedas darle salud, Señor. También puedas ayudar a mi hermana Lucía a, a a mi hermana Berta, que está un poco delicada de salud también, a Martita, que también está recuperándose, que su fe no falte. Yo no te pido sanidad, si tú no quieres, pero sí que la fe de ellos no falte, aunque mi voluntad es que también se sane. Te ruego por Jorge Sorrilla, señor, él está recuperándose de un problema de salud, te ruego que tú le des fuerza. Te pido también que tú puedas ayudar a una hermana que ha sido operada y que necesita de tu ayuda. Creo que ella, su fe está fuerte, pero quiero que tú la ayudes, Señor. Y tú sabes a quién me refiero. Te ruego que tú le des paz a su corazón, porque solamente tú puedes ayudarla de esa manera. Bendice a Ángel Granados. Te ruego que tú le acompañes, que lo levantes de su lecho de dolor y que pueda sanarse completamente. Bendice a su familia. Bendice a las familias que están pasando momentos difíciles en sus vidas dice, a los que no tienen economía que podamos ayudarlos. Ayúdanos a nosotros a confiar en tus promesas. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. La verdad que no merecemos. Pero con tu ayuda todo es posible. Sabemos que tu bendición está siempre con nosotros. Llénanos de tu paz y de tu santo espíritu que Él pueda controlar nuestro corazón y nuestra mente. Porque te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Es mi deseo que Dios te bendiga, que esta mañana puedas haber recibido un mensaje de oportunidad para tu corazón, para tu salud espiritual. Si te gustó este mensaje, yo quiero pedirte que tú te suscribas a nuestro canal, Boris Darmon Canal, para que puedas recibir otros mensajes oportunamente. También te pido que tú compartas este mensaje con otras personas. Si estás viéndome en Facebook, déjalo su mensaje o escríbele a un amigo para que también pueda ver este mensaje en Facebook o en Boris Darmon Canal de YouTube. Que Dios te bendiga esta mañana. Es mi deseo y mi oración. Y ojalá que siempre estemos conectados a la voluntad de nuestro Creador y ayudados por su Espíritu podamos tener comunión con nuestro Dios. Boris Darmon para servirles. Que El Señor los acompañe.